tal ¿Cómo estáis? Bien, vale, ahora dirás, ¿vale? ¿Dónde estás? Porque no se ve nada, solo se ve un cofre, solo se ve un árbol. Estoy en SkyBlog. Si quieres que haga más cositas así, déjamelo en los comentarios porque eh, estas cosas mueren. Vamos a quitar estos bloques. Hay que tener mucho cuidado de no caer. Porque como te caigas, <ríe> ya la has liado. Aún no he abierto el cofre, ¿vale? No es la primera vez que he entrado aquí. Porque acabo de descargarlo ahora mismo. Estoy muy contenta porque es la primera vez que hago esto. ¡Ay, espada! ¡Ay, señor! ¡Que la estoy liando! Vale, vale, vale. Tranquilidad. Porque tampoco queremos caernos. ¡Que no cunda el pánico! Quiero agrandar el... ¡Uy! Casi me caigo. <risa> el primer capítulo me caigo. Quiero agrandar esto un poco, porque el espacio este es muy pequeño. Quiero hacer... Mmm, como una pequeña esplanada para... Aparte, para no caernos, que ya se ha caído... la venga, toma el viento, lo bloqueé. <risa> ¡Ah, toma el viento, venga! ¡Viva la fiesta! <risa> Aparte, para no caernos... Para no perder las cosas. Y tener más espacio. Vale. Esto. Así. Si te está gustando este tipo de vídeos. Recuerda que eh, me lo puedes dejar en los comentarios. Si quieres que haga más, más mapas y cosas de estas. ¿Vale? Uy. Uy, que me he quedado ahí. Vale, vale, vale. La que estoy liando aquí. Esto cuesta, ¿eh? Aunque no. Pero es trabajillo. Vale. Es que quiero agrandar esto porque... Quiero talar el árbol. Que ya sabes que en Minecraft la madera es fundamental. Lo primero de todo. Vale, vamos a talarlo ya. Porque si no, vas a coger... Mmm, dos. Porque... porque sí, de momento vamos a coger dos, ¿vale? Eh, vamos a hacer... Vale, primero vamos a abrir el cofre. Porque no sabemos lo que hay. ¡Ay, señor! Vale, vale, vale. Tenemos obsidiana, madre mía para ir al portal, <ríe> a buenas horas, el hielo y la lava, vale. ¿Cómo vamos a hacer esto? <ríe> no tengo ni idea, no hay carbón, no hay piedra, no hay nada. Entonces vamos a hacer una cosa, vale, lo voy a dejar así, vale, porque no sé lo que voy a poner. Entonces lo que voy a hacer va a ser quitar más tierra y agrandar esto un poco más. Es que no se ve nada al fondo, ¿sabes? Está el vacío. Vamos a intentar rodear esto por detrás. Para que los bloques... Para que no pase eso, básicamente. Vale, no sé cuánto va a durar cada uno de los capítulos. Porque esto es la primera vez que juego a, a Minecraft. En plan, en un mapa de estos. ¿Vale? Siempre me ha gustado este tipo de mapas de Minecraft. De hecho, una de las cosas que también más me gusta de Minecraft, de este juego... Es que puedes tener la oportunidad de descargarte mapas y hacer estas cositas. Que no es solo un plan supervivencia, ¿sabes? Que puedes hacer otras cosas. ¿Qué se necesita para sobrevivir en Minecraft? Madera, que la tenemos, eh, más o menos. Comida, que no hay, pero podemos plantar, ¿vale? Con esto y esto. Eh, ¿Qué más? Se necesita dormir. No sé cómo vamos a dormir. No tengo ni la menor idea de cómo vamos a dormir porque no hay ni animales. Vamos a intentar conseguir el brote antes de talar la madera. Es suficiente. No sé si aquí despaunean monstruos. Ese va a ser un problema bastante gordo. <risa> tenemos comida más o menos porque las semillas son para eso. Se está haciendo de noche. Vale, tenemos otro brote. Está haciendo de noche y esto no me gusta nada. Vamos a dejar todo esto aquí por si acaso <ríe> desaparecemos en la nada. Atención porque aquí es cuando la empiezo a liar y bastante. Lo que quiero hacer es piedra a través de la lava y el hielo. No sé si era así. Aquí pones agua y aquí pones lava. Entonces sería así. Si me estoy equivocando, pues a <risa> Se acabó la obsidiana. Vale, no, no. Vale, vale, vale, vale. Que no nos pongamos nerviosos. Vale. Esto lo vi yo en un capítulo de Luzu. En el que intentaba hacer la, la piedra. ¡Piedra! Vale, el problema va a ser. All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces tomamiento y ahora hemos liado ay señor a una vez que juego a esto y se lía madre mía ahora mismo estás viendo como una chica de 23 años está intentando <risa> está intentando volver a empezar el el mapa este el siguiente capítulo ya será cuando se empiece este va a ser el capítulo 0 eh, no va a ser a partir de aquí porque quería también probar un poco cómo iba esto es que lo malo de esta serie de skyblock es que si haces algo mal tienes que volver a empezar así de claro no no hay más la has liado pues tienes que volver a empezar en cambio en el otro en supervivencia normal si la lías. Pues puedes recuperar esos materiales. Aquí no, porque no hay nada. Solo hay tierra, madera y un cofre. Eh, no sé qué voy a hacer. No sé si lo tengo que volver a instalar. Me parece que sí, pero bueno. Suscríbete si eres muy Activa la campana para que YouTube te avise cada claro, vez que suba un nuevo vídeo. Porque subo Minecraft, como estás viendo. <risa> aunque, aunque la lío un poco, pero bueno. Y, y nada. Así que nada. Comenta. Eh, ¿Qué te ha parecido? Si quieres que haga más cosas así, porque a mí me gustan estos mapas y estas cositas. Comparte que se ayuda bastante y déjame un like si quieres que siga con esta serie. Y aparte eso me anima bastante. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero no hablar. ¡Adiós! ¡Chao! Solo debes pinchar ahí,